FAE es una entidad sin ánimo de lucro que trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y dar apoyo a sus familias. Eh, fue creada en 1991 por un grupo de familiares que optaban y creían en el proceso de, de rehabilitación psicosocial. Aquí en el centro de Chamán que es donde realizan estos programas de expresión corporal. Solemos trabajar eh, mucho sobre todo eh, las posturas, ya que la medicación hace que estén eh, muy deteriorados en cuanto espalda, el cuello. Muchos si no vinieran aquí estarían en sus casas y no se rehabilitarían. Entonces pues con ello pretendemos eh, fomentar eh, la práctica de actividad física. aquí en AFAS me ayuda mucho, a sentirme mejor conmigo misma, con en mi de, de, de, de, de, de enfermedad, no que se soy enferma, ¿no? y también ganar en calidad de vida, que se gana también. Y me gusta venir, sale de mí también, ¿no? venir porque me gusta. Las familias necesitan eh, conocer la enfermedad, conocer tener información sobre qué le está pasando a su familiar. Para eso tenemos apoyos en, en Escuela de Familia, un, un programa psicoeducativo. Es un grupo de ayuda mutua eh, guiada por un, por un profesional, un psicopedagogo, que les da respuesta a, a todas esas cuestiones que no saben encajar y, y no conocen de la enfermedad para que les sea más fácil darle el apoyo a, a la persona a su familiar en este caso que tiene un problema de salud. Y en cuanto a, la, a, a las personas con problemas de salud mental, eh, lo que necesitan es eh, un apoyo que complemente eh, su tratamiento farmacológico. Este apoyo va encaminado en el área rehabilitadora, en el área psicosocial, para que la persona pueda, ser, pueda estar incluida en la comunidad y retome eh, su proyecto de vida. Donde fundamentalmente se puede desplegar una actividad de prevención para evitar o minimizar el impacto que estas patologías pueden tener en los chicos o chicas es en la educación, ¿no? en la edad de la educación infantil y en la adolescencia. Por eso la importancia de trabajar en el entorno escolar de ella. Los retos de futuro son fundamentalmente mantener y lograr mejores y más recursos para poder gestionar adecuadamente y dignamente los recursos psicosociales de que dispone la asociación y ponerlos al servicio de los familiares. Fundamentalmente, y este es un objetivo inmediato por el que venimos luchando, al igual que con este centro en los dos últimos años, el que las instituciones pongan en nuestro alcance medios y recursos para realizar el servicio de información y orientación. Teniendo conocimiento y teniendo información sobre la enfermedad, eh, eliminamos todo ese tipo de, de etiquetas y de, y de estigma.